Escuchando bien la, la conferencia. Es, las empresas hacen parte de ese ecosistema de las ciudades inteligentes y un poco lo que queremos contar dentro de esta presentación rápida es cómo las empresas deben abordar en este momento la aceleración digital para enfrentar todos estos desafíos que tenemos en una economía de bajo contacto. Vengo trabajando en el sector de tecnologías de información y de telecomunicaciones desde hace unos 20 años y cuando lideras productos, haces productos o lideras empresas siempre ves que algo está cambiando, todo el tiempo están cambiando las cosas, los modelos de negocio cambian, los con que hacen, hacen los trabajos cambian y, y todo lo que uno vive es, es un, un mundo de cambios, pero pues ustedes coincidirán conmigo en que este tipo de situaciones pues definitivamente no nos había tocado. Ver esto, calles desiertas, desempleo rampante, el petróleo que ha llegado en ocasiones a mínimos históricos, eh, empresas que están en reestructuración o sobre la reestructuración, todo esto nos cayó sin un departamento, digo yo, de manejo de pandemias, no nos lo esperábamos, nos cayó de, de, de repente. Y pues muchos de nosotros estamos trabajando eh, en algunos momentos desde la oficina, en muchos momentos desde los hogares, eh, retomando esa tarea de ser padres activos y a la vez trabajadores, esposos, eh, estar al cuidado de, de los cursos de, de los hijos eh, y obviamente esto ha implicado una, una gran, eh, un gran reto y un gran desafío para muchas compañías, entre ellos la nuestra, en claro, eh, todo el, el tráfico de Internet en el país creció de un momento a otro, lo que eh, creció de un momento a otro más del 38%. Las descargas de, de herramientas para ser ofimáticos eh, ha, ha crecido exponencialmente. Y pues en la medida en que vemos que cada industria empieza a reincorporarse, eh, pues vemos que esto se atrasa y se atrasa cada vez más esa reincorporación y con la mano en el corazón pues sentimos y esto creo que todo es muy claro muy claros que eh, el, el mundo pues está cambiando y cambió y, y ciertos cambios van a permanecer y están ahí pues, para quedarse y lo primero que uno se preguntaría es si este es un cambio sin precedentes discúlpeme que no Uh, ¿Alguien está? Hola. ¿Listo? Eh, lo primero que uno se preguntaría es si este es un cambio realmente sin precedentes. Y en efecto, pues no hemos visto, por lo menos no, yo no he escuchado de mis abuelos o algo así, que hayan vivido una ocasión parecida a la que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, desde el punto de vista de la historia de la humanidad, definitivamente han habido precedentes en términos de cómo han tenido que cambiar y evolucionar las industrias y las empresas y han tenido cambios realmente pues muy disruptivos y es así como les quería traer tal vez ninguno de nosotros vivimos pero que es bastante diciente en donde en 1915 con el auge del forte y ahorita ustedes me van a entender por qué traigo este ejemplo el empresario Ed Klein, que ustedes ven ahí, colocó este anuncio en el Lawrence World Journal. El anuncio decía, antes de deshacerse de su caballo y comprar un automóvil, calcule cuánto gasta usted en riendas. Y luego piense a cuánto ascienden los neumáticos nuevos que necesita para su carro. Calcule también lo que se necesita para alimentar el caballo durante un año. Y después piense en la gasolina, de las estaciones de almacenamiento que usted requeriría dentro del automóvil entre aquí, obtengo una rienda nueva y en lugar un nuevo automóvil recuerde que el caballo no lo dejará ni en la nieve, ni en el barro, ni tampoco en las buenas carreteras y autopistas y su carburador nunca se abrirá y ustedes me dirán pero bueno, esta es una nota ya demasiado exagerada porque comparar el caballo con el automóvil pues suena como demasiado exagerado, pero esta era una industria en ese momento de 26 millones de caballos, por lo menos en Estados Unidos, hoy es una industria de 2 millones de caballos, y pues obviamente una gran cantidad de empresarios tuvieron que recomponer la forma en que trabajaron. Y el que no entendió que no estaba en la industria del caballo, sino que estaba en la industria del transporte, pues tal vez... Sufrió mucho dentro de, ese, dentro de ese cambio tan disruptivo, pero definitivamente después la industria del automóvil logró demostrar que era una industria muchísimo más grande que la industria de los caballos. Y esto se los traigo a colación porque eh, a pesar de que hoy suena muy obvio, en ese momento no era tan obvio, como seguramente muy pronto no va a ser tan obvio cuando nos hagan comparaciones de si uno debería comprar un nuevo carro de gasolina o un nuevo carro eléctrico o de, Si uno debería comprar un carro para conducir o si uno debería comprar un carro autónomo. No, no son discusiones que suenen. Eh, eh, o, o, hoy, hoy pueden haber muchos argumentos en pro y en contra, pero en el futuro seguramente también a nuestros hijos, a nuestros nietos. Les va a sonar, pero ¿cómo estaban comparando un carro con, eh, que es, se maneja con gasolina con un carro eléctrico que es medioambientalmente más responsable y más económico de mantener y bla, bla, bla, bla, bla. Y para no ir más lejos, les quería traer también este ejemplo. Este es un ejemplo muy reciente, septiembre de 2019. Este es un artículo del periódico en donde dicen que Booking y el Brexit acabaron con 108 años de Thomas Cook. Para los que no tienen referencia de Thomas Cook, Thomas Cook fue la primera agencia de viajes que existió en el planeta. Los tipos se inventaron los primeros viajes organizados de varias personas por diferentes países hace más de 100 años. Y el tipo fue tan innovador, Thomas Cook, que se inventó esos papelitos que uno cambian por servicios dentro del hotel, los famosos vouchers. Sus tipos fueron supremamente innovadores, sin embargo, el año pasado se declararon en bancarrota incluso antes de la pandemia. Pero no fue seguramente el que acabó con Thomas Cook. Quien acabó con Thomas Cook fue la resistencia de Thomas Cook a adaptarse a nuevos entornos que se exigían en ese momento. Y eso le costó a Inglaterra, en donde es originaria Thomas Cook, la reincorporación de más de 600 mil pasajeros que estaban alrededor del mundo y al declararse en quiebra, tuvieron que reincorporarlos y reintegrarlos a... a, a, a ...fue la reincorporación de personas de la Segunda Guerra Mundial. Y como es, pues ustedes pueden ver miles y miles y miles de ejemplos de lo que está pasando eh, y, y en donde uno lo que puede decir aquí es que si bien la pandemia no tiene precedentes desde el punto de vista de salud, el cambio y la disrupción acabará con nuestros negocios. La creatividad de cada uno de los empresarios de lograr acomodarse a situaciones muy difíciles. Sé que este es un momento supremamente... Que las empresas que se pasaron la crisis de 2008 en Estados Unidos hoy han mostrado mucho mejores indicadores para la crisis de 2020 y se han re logrado reincorporar más fácilmente dentro de sus negocios. Entonces, le invito no a los productos, a nuestros clientes, nuestros productos, de las categorías de nuestros clientes de una forma más amplia. No estamos en la industria de la televisión, estamos en la industria del entretenimiento. En el caso incluso nuestro, claro, no estamos en la industria de los minutos de voz, estamos en la industria de mantener a un país conectado y eso genera un propósito mucho más grande que es simplemente el de comunicar voz, datos, De, de la fotografía, de pronto están las industrias de contar y de contar historias y de, y de, y de contar Entonces, todas estas industrias han cambiado y eso ha sucedido durante los últimos 15 años y han sido fruto de la transformación digital de la cual estamos hablando desde hace varios años atrás y que hoy es más relevante que nunca de tal manera que la eh, necesitamos eh, transformarnos mucho más ágilmente de lo que no, no veníamos haciendo. Y muchas veces esa transformación no es tan fácil ni tan evidente en la medida en que no tengamos plataformas y guías para poder lograrlo. Y todas las guías de transformación digital, esto es simplemente un, un esbozo, hablan de que la transformación digital siempre empieza en el cliente, nunca en la tecnología. Debemos pensar nuestros productos de cara a las necesidades de los clientes y ser fieles a nuestros clientes, no a nuestros productos ni a la tecnología. De tal forma que las estrategias normalmente tienen que ver o con la experiencia, mejorar la experiencia, o mejorar los procesos de negocios o crear los negocios, los negocios digitales hoy en día. Y las tecnologías como los nuevos modelos de trabajo, el Big Data y el análisis de la información, la inteligencia artificial, tanto de la información interna de las compañías como externa, las nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, tan importante en las ciudades inteligentes, eh, el blockchain, los robots, los drones, crear nuevos ecosistemas, ecosistemas digitales, todas estas son tecnologías que apoyan estas experien esta, estas estrategias centradas en el cliente. Entonces hoy quisiera hablarles más de ese tipo de estrategias que de las tecnologías. Las tecnologías de soporte para llevar a cabo esas, esas estrategias. Y resulta que con el COVID y con la crisis que estamos viviendo hoy, eh, estas estrategias las podríamos enfocar simplemente en tres puntos. Y se los voy a pasar muy rápido. El primer punto bajo contacto, economías de bajo contacto, y vamos a profundizar más sobre ello. Segundo punto, la resiliencia. Y el tercer punto, reimaginar los modelos de negocio. Empecemos por la resiliencia. ¿De qué se trata la resiliencia? A veces la resiliencia es confundida con la eficiencia. Y si bien no son conceptos contrapuestos, eh, eh, sí son conceptos diferentes. Nosotros en las escuelas de negocio durante más de 20 años hemos aprendido y hemos eh, trabajado mucho en esto que tiene que ver con la eficiencia, producir la mayor salida de insumos al menor costo posible, pero hemos trabajado muy poco en esto que tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de enfrentar la adversidad y salir fortalecido de ella, es decir, la capacidad que tenemos de enfrentar situaciones como las que estamos enfrentando hoy y en lugar de salir mal, salir fortalecidos sobre esas situaciones. Y resulta que el mundo está llamando un poquito más a que las empresas generemos una mayor resiliencia en lugar de simplemente una mayor eficiencia. Se los, vamos, se los voy a poner con un ejemplo. El just in time, que tanto hablan de tener inventarios eh, digamos, cero inventarios o niveles muy bajos de inventario. Tener cuatro días de inventario, eso es claro, por supuesto, es supremamente eficiente, pero no es tan resiliente. ¿Por qué? Porque pues con cuatro días no más de inventario, solamente un eslabón que falle porque tuvimos que recogernos en la pandemia y hacer mayor aislamiento social o por lo que sea, pues va a ser que no podamos producir ese producto que éramos capaces de producir antes de una forma clara y la resiliencia en cambio es generar mayor diversidad mayor interconectividad eso puede generar un costo más alto por eso es que tampoco nos podemos ir al extremo de la resiliencia pero sí mantenernos en una ventana de sostenibilidad que pueda haber entre la eficiencia y la, y la, y la resiliencia Miren ustedes, el sector salud en Colombia y en muchos países, eso le está pasando a muchos países, está trabajando más de 20 años en ser óptimos en las fórmulas médicas y en los exámenes médicos que, que se formulan a los pacientes, en ser óptimos en el número de unidades de cuidado intensivo que tienes, en ser óptimos en la tecnología y demás que manejan para manejar muy Eso es eficiente, claro, y esa es la escuela que veníamos teniendo dentro de las empresas. Pero resiliente no es, porque en algún momento, como el que está pasando, pues no somos capaces de soportar la, eh, el aumento de demanda que puede llegar a pasar con un virus como este y pues nos deja eh, en, en una resiliencia muy baja. Desde el punto de vista de tecnología, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar esa resiliencia. Una de ellas, por ejemplo, es todo lo que esté en infraestructura propia, tratar de llevarlo a la nube. Puede ser la nube pública, como los data centers que están en cualquier lugar del mundo, o también nubes privadas, si nuestros datos no pueden viajar o si queremos una velocidad de respuesta eh, pues, muy baja y podría estar en data centers en Colombia. Y pongo el ejemplo del data center Criara de Claro, que es uno de los data centers de Mayo. Extender la seguridad. Hoy en día estamos acostumbrados tal vez a manejar una gran seguridad de nuestro, dentro, dentro de nuestras empresas, pero al tener trabajadores en diferentes partes, en sus hogares, pues esa seguridad la tenemos que extender hacia los hogares de nuestros trabajadores porque la información va a estar dispersa en muchos sitios y requiere un nuevo análisis de seguridad y de vulnerabilidad. Procesos porque ese tipo de nos permite ahorrarlos y a la vez nos permite ser más resilientes porque pues, los procesos que son automatizados trabajan 7x24, no están dependientes de alguien que esté haciendo una labor mecánica y también se trata de, des, de desrobotizar al ser humano. Esto lo logran la automatización basada en, en procesos. Vámonos para el siguiente, economías de bajo contacto. ¿Por qué es importante el bajo contacto? Yo creo que todos lo tienen muy claro, porque la velocidad del contacto del virus depende de dos factores. Uno, el número de desplazamientos y dos, la distancia. Por eso lo primero que hicieron todos los países por ese segundo factor, que es la distancia, fue por ejemplo, los viajes internacionales y tratan de que la gente no se movilice tanto. Y segundo, pues que tenga menos número de desplazamientos. Y por eso es que necesitamos, y los negocios que... Que, que permanezcan ahora, pues definitivamente son los que eh, y, y garantizan un menor número de desplazamientos y una experiencia de, de bajísimo contacto. Aquí que quisiera resaltar, el del trabajo, yo creo que todos ustedes lo, lo están viviendo, tanto en la casa como en la oficina, y a qué me refiero con eso, en que uno, primero, en la casa. Todos tienen internet de abandantes, seguramente los... ¿Ese internet está llegando a todos los puntos en el hogar? Y ¿Tengo una red? suficiente para que llegue a todos los puntos? Pues bueno, hay que preguntarse eso, porque si no, el teletrabajo en casa no va a ser suficientemente bueno. Tenemos una mesa adecuada, una silla adecuada, esto no es en la sala de la casa, y en el sofá de la casa eh, teletrabajar, necesitamos acondicionar las casas para que ese teletrabajo se pueda dar. ¿Y por qué hablo también en las oficinas? Porque mientras hoy, por ejemplo, estoy trabajando desde mi oficina, muchas veces en las oficinas tenemos grandes salas de reuniones, esas grandes salas de reuniones probablemente van a dejar de utilizarse y se van a muchas salitas de reuniones de una sola persona, chiquiticas, con telepresencia, con... Eh, tele, con salas de video, en donde una persona se pueda reunir con muchas otras que seguramente están teletrabajando desde casa. Segundo, eh, extender el servicio, porque hoy de pronto nosotros teníamos una PBX o un sistema de atención de llamadas dentro de nuestras oficinas, pero vamos a tener que extenderlo hacia, hacia las oficinas, hacia las, las casas de nuestros empleados. Hay un servicio que sacamos recientemente, les recomiendo que lo, lo consulten, pero es un servicio súper fácil, cualquier persona lo puede contratar y básicamente se trata de que uno, de a su número móvil, suscribe otro número móvil y ese número móvil lo contesta un sistema de audio respuesta en donde dice, oiga, si quiere comunicarse con ventas, marque uno, si quiere ver dónde está su pedido, marque dos, si quiere... Cualquier otra cosa, marque 3 y ese 1, 2, 3 lo dirige uno a cualquier servicio móvil o fijo. Antes tenía uno que tener tremenda central, hacer muchas adecuaciones. Ahorita, cualquier persona, su servicio le cuesta como pesos mensuales y cualquier persona puede tener acceso a esta tecnología. Y tercero, canales digitales, pero canales digitales de verdad. Yo creo que todos los hemos... Una papería, una papería para plaviar, Todavía los e-commerce en Colombia están mucho que, que evolucionar. Un estudio la de dice que no hay 10 empresas en Colombia. Su página se carga en Tres segundos o más, o sea, solamente una de cada diez se carga en menos de tres segundos que debería ser el estándar. Entonces, ahí hay muchísimo por evolucionar. Y por último, quiero contarles sobre, ya para terminar, sobre reimaginar los negocios. Reimaginar los negocios. ¿Por qué hay que reimaginarlos? Porque ustedes entienden que eh, todo este tema de aplanamiento de la curva y demás va a implicar que seguramente... Eh, eh, en un tiempo nosotros vamos otra vez y digamos que la, la, el aislamiento social y las medidas que están pasando hoy en Colombia, por ejemplo, pero en la medida en que esa curva vuelva a subir, seguramente nos van a tener que volver a llamar para que hagamos otra vez aislamiento social dentro de las casas. Eso ha pasado, para que ustedes tengan una referencia en China, esto ha pasado ya tres veces durante el tiempo desde enero, donde se detectaron los primeros casos, se ha abierto otra vez la economía, otra vez se ha imaginarnos y complementar los negocios para, para, para afrontar este tipo de cosas. Y la primera forma y la más básica es pues los nuevos negocios digitales, definitivamente. Esos nuevos negocios digitales implican que eh, unamos gente que puede hacer algo con gente que necesita algo. Esto pues ustedes lo han visto con Uber, con Airbnb, con Rappi, gente que puede transportar con gente que necesita transportarse, gente que puede prestar un alejamiento con gente que necesita alojarse, gente que puede hacer domicilios con gente que necesita domicilios. Pero así pueden haber mil cosas, gente que está afectada por el encierro con gente que puede ayudarla psicológicamente gente que está enferma con gente que la pueda aliviar, siendo ellos médicos obviamente, pero también podrían ser, no sé, chamanes, cualquier cosa. O sea, faltan muchos negocios que todavía no han tenido una conversión digital. No es que esté recomendando yo chamanes, pero es para ponerles una referencia de todo lo que se puede digitalizar en este momento. Y ustedes me dirán, pero es que yo vendo yo vendo y la gente realmente no quiere ir a un sitio a medirse los anillos. Pues bueno, ya hay gente trabajando en eso. Esto es un ejemplo real de cómo se está trabajando la transformación digital, incluso para no medirse los anillos o las joyas. Entonces, definitivamente hay muchas eh, eh, muchos ejemplos que uno puede ver de cómo las empresas se están reimaginando los negocios, porque definitivamente pues desde el punto de vista de los negocios hay precedentes de la disrupción restaurantes esta es el, el, el, una prueba que hizo Midiamatic en Barcelona y básicamente lo que buscó es aprovechando un espacio que tenía afuera cómo llegar algunas mesas y complementar las mesas de adentro de aislamiento, que tienen aislamiento social, con algunas mesas fuera, por las cuales incluso podrían llegar a cobrar más, porque es una experiencia ideal, que tiene aislamiento social y que pues también tiene una buena experiencia desde el punto de vista de atención. O pues para no ir más lejos, ustedes han visto este caso, seguramente ha sido muy comentado en Colombia, como una empresa de cartón, que hace cartones y que hace cajas, y vio su demanda mermada por las exportaciones, y por algunas cosas que no podía vender suficientemente bien y decidió hacer camillas. Y hacen camillas en cartón que soportan más de 150 kilogramos y que ya están haciendo más de 100 cada día. Como los carros también autónomos están contribuyendo al aislamiento social en la medida en que logran transportar desde un lado de la ciudad hasta los sitios de concentración de pacientes de COVID. Eh, de una manera en donde no hay personas manejarlo, manejándolo sin riesgos de contagio tan pronunciados y allí pueden transportar medicamentos, comida y demás a estos, a estos centros de COVID. Y pues sistemas de aislamiento social, miren, todo esto que yo les estoy mostrando no es, no es ciencia de cohetes, ni es ciencia eh, de algo que no esté sucediendo hoy. Este tipo de escenarios, de, de por ejemplo, nosotros los hemos implementado ya en Claro en diferentes empresas de la banca para otros usos, para usos como detectar personas que están haciendo un merodeo en una oficina o detectar qué tanto tiempo transcurre una persona dentro de una fila y básicamente... ...que es detectar qué tan cerca de movimientos sospechosos tiene entonces estos son ejemplos esto es en una ciudad inteligente También los tener que tener dentro de las empresas para controlar el aislamiento social para terminar las conclusiones básicamente que les quería dejar es si bien el COVID no tiene precedentes cercanos en términos de salud las empresas sí tienen todas las herramientas tecnológicas para poderse sobreponer ante la adversidad lo segundo en términos tecnológicos Colombia está preparada para hacer frente a la crisis Tercero, debemos centrarnos y enamorarnos de nuestros clientes, no de nuestros productos, y eso aumenta aún más nuestra creatividad. Los tres ingredientes claves para definir nuestras estrategias bien importante hoy en tiempos de COVID y durante los próximos años, porque seguramente muchos temas van a quedarse, vamos a necesitar empresas más resilientes, no solo más eficientes, sino más resilientes, empresas que den una experiencia de bajo contacto y reimaginar el modelo de negocios. Y por último, ya lo estudió y podemos ser ambiciosos nosotros cuando otros tienen miedo. Muchas gracias a todos.